Gracias Juan, pues vamos a hablar de estos ejércitos mercenarios que se quisieron montar en la, en la protesta feminista son grupos de derecha, ejércitos digitales afines a Calderón y que intentaron colocar un tema electoral eh, diciendo, nos vemos en las urnas cuando ninguno de los grupos convocantes a la marcha había planteado algo así ¿no? es decir, no había planteado un tema electoral, había planteado una lo más que me, de demandas lo que me preocupa y es una de las capturas que traigo acá es que en medio de la marcha desplegaron una manta enorme uh -huh. de color violeta que decía "nos vemos en las urnas" y ningún grupo la está reivindicando. Entonces, ¿quién la plantó ahí? Y, no al, bueno. mismo, y al mismo tiempo que la plantan ahí la vemos en el centro del zócalo que dice "chole", ningún agresor al poder. Nos vemos en las urnas. Al mismo tiempo se estaba convirtiendo en training topic. Quizás no he preguntado bien, pero, y quizás algún grupo sí lo, sí lo reivindicó, pero hasta ahorita nadie lo ha reivindicado. Entonces, esto fue una operación para mí de la derecha mexicana, intentando pues, ocupar esta, esta protesta social para posicionar un training topic y, una, y un tema electoral, ¿no? convirtiendo esa protesta en algo contra el Obrador, electoralmente hablando. ¿no? En un oportunismo pues muy de ellos y muy que hemos visto y poniendo palabras eh, que no corresponden, en demandas, en este caso, y en manifestaciones que traían otro tema totalmente distinto. Alberto, ¿qué estamos viendo en pantalla? ¿Sí se dispersó? Son todas las cuentas en naranja, son las cuentas bots que hicieron este training topic, nos vemos en las urnas, que son la mayoría, son casi 500 de 900 cuentas las que estamos viendo en pantalla. Entonces, no... Son 974 en, en total, perdón, 78, y casi 500 naranjas son bots. Entonces, no hubo gente real apoyando esa tendencia. Entonces, no hubo gente real apoyando no, esa tendencia. Es gente que está usando tres o cuatro cuentas hasta diez, usando rápidamente el hashtag. Así lo han hecho siempre, desde Calderón, hace como 10 y tantos años. O sea, años. una tendencia que completa funciona a partir de bots. Sí. Pero con el componente de que pusieron esta manta en el Zócalo. Uh -huh. Entonces ya, ya estamos claro, hablando. Un elemento real. Ya salió de redes. Exactamente. Y hay que recordarle a la gente que así comenzó en Brasil. En Brasil, con las protestas contra Lula da Silva, uh -huh. empezaron a hacer cosas físicas que tienen repercusión en la, en, la, en la vida digital.